Transmitiendo desde la república monopartidista de Peronia para todo el sistema solar Esto es el show del Capitán del Espacio Por C5N, Cristina 5 Néstor Con ustedes, el Capitán del Espacio Muchas gracias, soy el fantasma del espacio Capitán del Espacio es un alfajor Sean bienvenidos a este programa en donde informaremos de los avances que está logrando el Capitán Beto Y cuestionaremos al malvado neoliberalismo Me acompaña mi fiel compañero Sordon Hola Sordon Hola Capitán del Espacio mi nombre es Sorak Sordon era de los Power Rangers Es un placer estar aquí contigo informando sobre la realidad que el 48% de los argentinos quiere ver Fantasma Mi nombre es Fantasma del Espacio Gracias, Sordon Sorak Bien, ahora hablaremos sobre los conchetos que han traído este virus a la Argentina Gracias a que son ricos y por ende tienen dinero y por ende viajan y por ende son malvados y neoliberalistas Para ello tenemos a nuestro primer invitado Fat Albert Hola, Fat Albert Hola, Capitán del Espacio Es un placer estar aquí en tu programa Fantasma Mi nombre es Fantasma del Espacio Capitán del espacio es un alfajor Claro, capitán Bien, tienes información sobre los chetos ricos que pasearon por Europa durante sus vacaciones Para traer aquí a la Argentina el maldito coronavirus En efecto, capitán Fantasma Tengo aquí unas fotografías de Ofelia Fernández paseando por Madrid Que publicó ella misma en su cuenta de Instagram No, espera Fue justo luego de asumir tras una campaña en la que exigía a los argentinos Vacacionar en su propio país para así sacar adelante nuestra economía No me gusta lo que estás mostrando, Fatalbert Pasemos al siguiente chetos responsable de traer el coronavirus desde Europa. Bien, capitán, aquí tengo otras fotografías. Corresponden a Alberto Fernández paseando por la isla de Capri, en donde pasó sus vacaciones junto con su pareja. Deja de incriminar a nuestros amados líderes y muéstrame fotos de los ricos que vacacionaron en Europa, Fat Albert. Pero, capitán, nuestros políticos son literalmente los ricos que vacacionaron en Europa. Es imposible tomar en serio cualquier cosa de lo que digas. ¿Por qué? Porque eres un gordito lechoso. ¿Que soy qué? Un gordito lechoso y chocolatoso. Ya me oíste. Me siento verdaderamente insultado. Oh, vaya, el gordito lechoso se siente insultado. Yo soy quien se siente insultado. Te pedí un informe que generase odio de clases y promoviera la grieta entre los argentinos para tapar así todas las cacadas que se mandó este gobierno de inútiles. Y tú me vienes con algo completamente distinto. ¿Te refieres a datos concretos y evidencia fotográfica? Exacto. Deberías aprender de tu colega Dante López Foresi. No sé quién es Dante López Foresi. Es como Roberto Navarro, pero del torneo federal. Él hace muy bien su trabajo. Le llama gordito lechoso a quien cuestione a nuestro amado líder e hizo pasar por Cheta Matapobres a esta chica de José León Suárez que está confeccionando barbijos en su casa para regalar en los hospitales, en donde están faltando insumos. Con todo respeto, capitán del espacio, lo que hace Dante lópez y se llama mentir e insultar. Me parece realmente poco ético. Él no es poco ético, él siempre mantuvo firme su postura, salvo por esa excepción de que solía votar orgullosamente a radicales como Elisa Carrió hasta que el peronismo financió su discurso a través de AISA y las municipalidades de Quilmes y Avellaneda. Eso no es ético ni habla de una postura firme. Es exactamente lo opuesto a ello. Estoy perdiendo la conexión, gordito lechoso. Adiós. ¿Quién es el siguiente invitado? ¿Soltar? Sora. capitán. Fantasma. El siguiente invitado es Superman y nos hablará de los oligarcas que cacerolean para que nuestros amados líderes se bajen sus humildes salarios. ¡Excelente! ¡Hola, Superman! Bienvenido a C5N. Cristina 5 Néstor. Hola, capitán del espacio. Muchas gracias por recibirme. Capitán del espacio es un alfajor. Mi nombre es Fantasma del espacio. Fantasma. Fantasma como Gasparín pegajoso Luis Novarecio. De acuerdo, capitán. Bien, Superman, háblanos de la maldita oligarquía. Bien, pues debo decir que estoy de acuerdo con que la oligarquía política se baje los salarios. No puede ser que sigan cobrando sus exorbitantes sueldos que paga una sociedad que hoy está recluida sin poder generar ingresos. Creo que hay un malentendido. Superman, la oligarquía no es la clase política, sino los que pagan un alquiler en Caballito o en villa crespo ¿De qué rayos estás hablando? La oligarquía es el sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada exacto, la clase media que paga un alquiler en flores no es la oligarquía, los gobernantes poderosos que viven en Puerto Madero y barrios privados sí lo son, no porque ellos no traen cacerolas, ¿Qué carajo tiene que ver, la oligarquía es la gente que golpea cacerolas contra los líderes peronistas, de dónde poronga sacaste esa definición descabellada, lo aprendí en paca paca, pues está mal además la gente está pidiendo a la clase política que haga el mismo esfuerzo que la clase laburante y se lo está pidiendo a todos los políticos, es decir al oficialismo y a la oposición, ya que todos cobran salarios jugosos por ser parte de un parlamento que ni siquiera está sesionando. Es un reclamo muy injusto. Nuestros políticos viven de sus ingresos. Oh, claro, porque a la clase media y a la clase trabajadora les crece dinero del culo. Yo creo que está muy bien que haya muchos jóvenes defendiendo los abultados bolsillos de nuestros amados líderes. Es prueba viviente de que nuestra juventud no ha perdido la rebeldía. Es literalmente una prueba de exactamente lo contrario. Me gusta ver a los jóvenes apoyando a la jefa. Le llaman jefa a quien literalmente es su empleada. Se me corta la comunicación, Superman. Vaya, qué conveniente Adiós, siguiente invitado, Sisek. Es Zorak, Capitán Sisek es un gordo estalinista de mierda sobrevalorado Nuestro siguiente invitado es Batman Gracias, Zlatan Hola, Batman Hola, Capitán del Espacio Fantasma, mi nombre es Fantasma del Espacio Capitán del Espacio es un alfajor El mejor alfajor de Sora Sur Bien, Batman, ¿qué noticias nos traes? Tengo una noticia trágica, Capitán Dime, ¿qué ha ocurrido, Batman? El periodista Pablo Dugan fue asesinado por extraterrestres Y reemplazado por un androide cibernético que vino del futuro para asesinar a John Connor. Eso es muy grave. ¿Cómo accediste a esa información, Batman? Fue muy fácil. Mira este video de Pablo Dugan de hace tan solo un par de meses. ¿Cómo le va, ¿no? Perdón, ¿Cómo yo me pongo de pie. Llego a mi me pongo de pie. Es un, es un placer. ¡Más liberal que yo! ¡Más liberal que yo! Claro, claro. Y ahora mira este otro video de Pablo Dugan hace tan solo unos días. Se fijaron, cuarentena cavernícola, decía el irresponsable de Javier Milei. Se tiran en contra de la herramienta que ha tenido no este gobierno, todos los gobiernos del mundo, para evitar la plori, proliferación, perdón, de la pandemia. Un hecho gravísimo, gravísimo. Pero lo hacen todo el tiempo con cualquier herramienta, por ejemplo Twitter, fíjate lo que puso... Roberto Kachanosky. Más liberal que yo. Oh, no te preocupes. Eso no es una abducción extraterrestre seguida de asesinato y suplantación de identidad mediante androides. Eso es simplemente pauta del gobierno, Batman. Oh, vaya, qué bueno que lo aclaras. Realmente temí por las vidas de Pablo Dugan y John Connor. Lo sé, hubiera sido muy terrorífico y completamente surrealista. Adiós, Batman. Adiós, Capitán del Espacio. Fantasma. Siguiente invitado, Slatan. Zorak, Capitán. Slatan es un ídolo del fútbol sueco. Nuestro siguiente invitado es Robin, el joven Maravilla. Hola Robin, joven maravilla Hola Capitán del Espacio Métete el alfajor de zona sur en el or Estoy muy preocupado Capitán del Espacio Fantasma, mi nombre es Fantasma del Espacio Robin, ¿qué es lo que te preocupa? Creo que el periodista Gustavo Silvestre fue asesinado por extraterrestres y reemplazado por un androide cibernético que vino del futuro para asesinar a John Connor Por un demonio, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Robin Fue muy fácil realmente Gustavo Silvestre pasó casi toda una década de su vida despotricando contra el kirchnerismo desde la pantalla de todo Noticias, donde trabajó casi 25 años, llegando incluso a pedir la censura de 678, mientras que el androide que lo reemplaza hoy defiende a capa y espada a los gobernantes a quienes Gustavo tanto ha lapidado durante años. Oh, eso no es una abducción extraterrestre seguida de asesinato y suplantación de identidad mediante androides, Robin. Eso es simplemente ser un mercenario hijo de recontra mil putas sin ningún tipo de escrúpulos. ¿Quieres decir que Gustavo está bien? Está bien y nadando en una piscina llena de dinero. Vaya, qué alivio, capitán. Adiós, Robin. Si Siguiente invitado, Sirtek. Sorak, capitán. Sirtek es un fármaco. Pues Dios sabe que necesito uno para pasar esta cuarentena de mierda y defender a este gobierno de incompetentes en este canal del orto. Nuestro siguiente invitado es Goku, capitán. Muy bien, hola, Goku. Hola, fantasma del espacio. Por Dios, todas las voces son iguales. Gracias por decir bien mi nombre, Goku. Muchos me llaman como un maldito alfajor. El mejor alfajor de Sora Sur, capitán. La puta madre, ¿qué quieres, Goku? Estoy vendiendo fideos y alcohol en gel a precios muy convenientes. Se me corta la transmisión, Goku. También tengo arroz. Con gorgojos. Se corta, lo lamento. Adiós. Siguiente invitado, Strange Reimer. Soy Sora capitán Strange Reimer, pero como mierda se pronuncie, es un pseudofilósofo sobrevalorado que responde al poder de turno. Nuestro siguiente invitado es Fred de Scooby-Doo. Fabuloso. Hola, Fred de Scooby-Doo. Hola, capitán del espacio. La concha de tu madre. El mejor alfajo de Zona Sur. Sí, ya sé qué mierda quieres, Fred. Como verás por mi pañuelo, vengo a hablar de la importancia de la separación de la iglesia y el Estado. Bien, Fred, veo que eres un joven muy comprometido con una causa. Cuéntanos por qué crees que dicha separación es tan importante. Importante. Para ser sincero, no lo sé, capitán. Mis amigos y yo hemos pasado tanto tiempo faloteados que hasta flasheamos que nuestro perro dice boludeces. Bueno, eso les pasa por ir a la facultad de filosofía y letras exclusivamente a fumar porro y garchar con vagabundos. ¿Cuántos años tienes, Fred? ¿20? ¿35? Vete a la mierda, zurdo. Este gobierno es amigo del Papa. Pero llévate a Alberto pensando que. Amigo del Papa. Adiós. Claramente el programa se nos fue a la chota, así que lo daremos por finalizado y nos veremos en una próxima edición de El Show del Capitán del Espacio por C5N, Cristina 5 Néstor. Fantasma, la puta madre, me llamo fantasma del espacio, capitán del espacio Sur Alfajor, el mejor de zona sur